Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y ahora me voy a entrar Ríos, porque voy a ver a mi compañero, a mi amigo, al coach Jorge Bourmé, que me va a hablar acá en el espacio de educación financiera sobre gestionando los estados de ánimo. Algo muy adecuado para esta situación. Le damos la bienvenida al coach Jorge Bume. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes también a toda tu audiencia, eh, a nuestra audiencia, perdón, porque somos parte ya de esta casa, así que este, bien, bien acá este, cumpliendo con lo que me toca, eh, estar en casa eh, cuidando a los que tienen que salir, y bueno, yeah. tratando de analizar y poder aportar algo desde lo que uno puede para, para que esto sea un poquito mejor, a lo mejor le, alguien puede puede razonar, puede ver qué es lo que le está pasando, y bueno, bienvenido sea. Así que acá estamos, hoy por hablar de los estados de ánimo, que creo que es algo recurrente en estos días, ¿no? Tal cual, y tan importante, Jorge. Porque la gente, sí, sí. ¿viste? como yo dije al principio del programa, ya la gente está como un poco desanimada, ¿no? De al qué fortalecerse. Sí. Y, no, y no tiene nada que ver el estado de ánimo con la emoción, porque sí. el miedo todas estas cosas, estos, estas emociones que surgen, de todo esto que está pasando, eh, bueno, eso es, es lógico, son las reacciones lógicas del cuerpo cuando, o de la persona, de la mente, cuando sale de la transparencia de la vida, cuando ocurre algo que, que nos aparta de esa transparencia, de lo que creemos que es normal, y lo que estamos acostumbrados, el camino conocido, eh, y nos saca de ahí aparece esa emoción. Y esa emoción es este, repentina, y no tiene forma de, de, de, de, de, de, de preverla o de eliminarla. Es una emoción, surge y la tenemos que dejar que fluya. Ahora los estados de ánimo son otra cosa. Que muchas veces tienen que ver con las emociones. Pero muchas veces ni siquiera sabemos por qué nos está pasando ese estado de ánimo que tenemos. Y esos estados que yo siempre digo de incertidumbre, de ansiedad, Todas estas cosas que, que vienen del paradigma del control, cuando perdemos el control, cuando no sabemos qué va a pasar. Y ahí aparecen estos estados de ánimo, y es muy importante poder entender cómo podemos gestionar estos estados de ánimo para que no, eh, no nos afecten, o si nos afectan, que podamos salir de la mejor manera. Y entonces tenemos que entender que los estados de ánimo vienen de, de, de, desde dos lugares pueden venir. De lo que es la practicidad y de lo que es la posibilidad. Entonces, ¿cómo, tr ¿cómo tratamos esta incertidumbre, esta ansiedad que tenemos en este momento con todo lo que está pasando? Que no sabemos hasta cuándo y que semana a semana estamos este, viendo que otra vez una semana más y una semana más. Y estamos, eh, por un lado, conformes porque vamos eh, viendo de que podemos frenar, que no está disparado, que la curva... que Sí, pero no, no tenemos la seguridad de que hasta cuándo, y qué va a pasar, y dónde nos vamos a encontrar, con qué... Bueno, todo eso, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la practicidad. La practicidad son aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Que son cosas imposibles de cambiar. Por ejemplo, que hay una pandemia. Eso es una realidad y no la podemos cambiar. Y la cuarentena tampoco, porque está decretada por ley. Entonces tenemos que aceptarlo. Tenemos que estar ahí en esa practicidad. Si yo me opongo y yo resisto y no quiero creer y no quiero aceptar, entro en un estado de resentimiento que me hace resentir y vivir una y otra vez esa bronca, ese malestar, o todas esas emociones que me dispara esto. Entonces, ahí estamos en el resentimiento, una y otra vez, y podemos estar días, días en esa sensación. ¿Por qué? Porque no lo podemos elaborar. Entonces, todo esto que, es, que viene de la practicidad, de lo que no podemos cambiar, tiene un remedio que es la aceptación. Aceptar que es así. Aceptar que lo que estamos haciendo es lo que creen que tenemos que hacer. Aceptar que tenemos que poner lo que tengamos que poner. El que se tiene que quedar, se tiene que quedar. Y el que tiene que salir a poner el cuerpo en esta instancia, tiene que salir a poner el cuerpo. Porque yo lo digo, así como los militares se preparan para la guerra, los médicos se preparan para la salud. Y este es el momento de ver esa valentía y esa, esa vocación de servicio que tiene un médico y que muchas veces no se reconoce, pero es el momento de ser los héroes. Nosotros tenemos que ser héroes en nuestra casa, aceptar que esto es así y quedarnos para aportar la seguridad a todos. Eso es lo que viene de la practicidad, de lo que no podemos cambiar. Entonces, salimos del resentimiento de una y otra vez esto, aceptando esas situaciones, y haciendo lo que tengamos que hacer. Esa aceptación de reconocer que es lo mejor que podemos hacer, nos va a llevar a la paz a una paz, a una tranquilidad, nos va a poner en otra situación, vamos a salir de resentirlo, y vamos a decir, bueno, es lo que me toca, y lo voy a hacer de la mejor manera, y ya va a pasar, porque siempre que llovió paró, esto me transporta a otro lugar, salgo de ese, de ese resentimiento y de esa incertidumbre que me provoca todo esto. Ahora está el otro lado, el lado de las posibilidades, de, de las cosas que nosotros sí podemos hacer para salir de este, de este momento. Por ejemplo, el comportamiento como ciudadanos, que es lo que yo te decía, el que se tiene que quedar, el valiente que tiene que salir. y Ahí está este la verdadera solidaridad. ¿eh? En exactamente. Esto. Porque estas cosas que vienen desde acá, no, no vale si yo soy el ciudadano y solamente cumplo. O sea, me quedo en casa pero después no, no, no aporto nada, si, si puedo, este, eh, qué sé yo, saco la basura y no la rocío con, con, con alcohol o con lavandina, como me recomienda mi municipalidad, y pongo en riesgo al recolector que está juntando, porque sí o sí tiene que salir a, a, a trabajar para que la ciudad no sea un, un caos entonces no respeto o, o salgo todo lo que quiero y voy al supermercado y no llevo el tapaboca ¿por qué? Porque no me interesa nada. Eso, Ese comportamiento cuando solamente cumplo lo que me obligan a cumplir es estar en una resignación, y eso tampoco está bueno. No tenemos que resignarnos, tenemos que poner nuestro compromiso como ciudadanos, como vecinos, ¿para qué? Para salir de este mal lo antes posible. Entonces, ¿cómo hago para salir de esa resignación y no y no seguir estando solamente cumpliendo con lo que me dicen? Y espero que me obliguen. Y salgo, total, cuando me meta la policía, bueno, que me informen. Y voy a tratar de volver a hacer algún rodeo para que no me agarren. No, no, no tengo que estar resignado. ¿Eh? Tengo que aportar algo que lleve al crecimiento. esa salir de la resignación. Eso me va a pasar a otro estado que es distinto. ¿Y cómo hago? Entonces me informo: qué es lo que puedo hacer, qué puedo colaborar, me solidarizo. La solidaridad en este momento es fundamental. Hay mucha gente que trabaja en el día a día que no tiene para comer. Y no es el que siempre tuvo hambre, el que nunca tuvo para comer. Porque ese ya tiene más o menos el circuito armado y sabe más o menos cómo manejarse. Tal cual sino que hoy hay trabajadores que toda la vida se han ganado el pan todos los días para ellos para sus hijos han sostenido la familia y hoy no tienen la posibilidad entonces tenemos que solidarizarnos con esas personas también llamar hay a un que, amigo ¿cómo hay te está que, que prestar mucha atención con respecto a esto no porque esa gente como vos bien decís que no está acostumbrada a, a, a pedir es la que va a tardar en pedir es la que más se va a quedar en su casa sin hacer este pedido Tal cual. entonces va a hay que cuidar máximo que pueda Tal y va cual. a hacer lo que sea y va a comer lo que tenga y va a usar hasta el último recurso y va a tratar de no pedir porque no está acostumbrado porque tiene vergüenza porque no se siente bien porque debe tener un montón de emociones adentro de su cuerpo que no sabe cómo accionar entonces llamemos a un amigo a un vecino, che, estás bien, necesitas algo, te puedo ayudar. A lo mejor yo no le puedo ayudar porque también estoy sin alimentos para darle. Pero le puedo dar una palabra de aliento, le puedo dar sí. no sé, algo que le sirva. Y algo podemos hacer, podemos hacer por el algo otro. Algo podemos aportar, lo que sea. Aunque sea oreja, aunque sea la oreja para saber qué te está pasando. Pero esto hay que tener mucho cuidado porque hoy todos tenemos que ser solidarios desde desde la desde las sombras no podemos salir a, a, a publicar o a sacar partido de nuestra solidaridad, hoy tenemos que ponernos la camiseta todos, apoyar a donde podamos apoyar sin necesidad de reconocimiento, sin publicarlo en nuestras redes, sin decir nada. Nada, porque esa persona a la que estoy ayudando está sufriendo mucho como para que encima yo la tenga que exponer. Entonces esa solidaridad es, es fundamental que sea desde ese lugar, con quien sea. También es el tema de tomar conciencia. La naturaleza nos puso en esta situación para aprender la lección, para que entendamos que estamos entrando a la era de la conciencia. Y la conciencia tenemos que sacarlo de lo que es la mente, porque la mente es todo el conocimiento y todo lo que nosotros tenemos, todos eh, nuestros caminos neuronales que nos hacen funcionar. Pero la conciencia es la que ilumina ese conocimiento, el que da, le da luz a, esa, a ese conocimiento que tengamos. Entonces en ese estado de conciencia tenemos que estar hoy, porque es la era de la conciencia. Tenemos que saber que nuestros, nuestras palabras eh, tienen mucho poder, que nuestros actos tienen poder, que cada cosa que hacemos al otro nos hacemos a nosotros. Entonces es esta la lección que tenemos que ir aprendiendo. Entonces en esto salir de la resignación tenemos que ir tomando todo, todo, nota de todas estas cosas. Ser solidarios, informarnos, tomar conciencia y también buscar nuevas habilidades. Porque cuando todo esto termine, el patrón que hoy te está pagando el sueldo, es muy probable que esté en una situación muy difícil en su empresa. Y es probable que te quedes sin trabajo. Porque él va a estar en crisis, pero vos también vas a estar en crisis. Entonces, ¿cómo puedo sostener eso? ¿Qué habilidades nuevas puedo crear? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo reinventar para cuando esto termine? Entonces tenemos todo el tiempo del mundo. Y en vez de mirar películas, interioricemos, no, veamos qué habilidades podemos crear, qué nuevos negocios hay, cómo se está moviendo el mundo, cuál es la dirección que tomó el mundo, hacia dónde va, y ver dónde me puedo insertar yo con las capacidades que tengo, o qué nuevas habilidades puedo buscar para generar esas nuevas alternativas. Me preparo para el futuro, porque el futuro va a ser difícil, cuando se sale de una guerra, está todo destruido y hay que armar todo de nuevo. Y son crisis muy, muy grandes. Entonces, hoy eh, hay que pensar en todo esto. Esto nos va a sacar de la resignación, nos va a poner en acción. Y vamos a poder tener una serena ambición, vamos a ver el mundo de otra manera. Porque nos estamos preparando para esto que va a venir. ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Qué puedo hacer desde mi casa? ¿Con qué voy a poder aportar? para mi crecimiento, para sostener mi economía, para no depender tanto, porque las empresas van a estar en serios problemas. Esto no va a ser de un día para el otro. El Estado eh, va a estar también igual. Va a estar, el mundo va a estar igual. Entonces va a, estar igual. Eh, va a depender de trabajar en equipo, de estar al lado de, mi, de, de la persona que lleva a cargo una empresa y el, el empleador estar también... Eh, trabajando con el empleado y el empleado con el empleado y salir sí, juntos va... adelante Sí, todos estos cambios que venimos hablando van a ocurrir ahora van a ocurrir ahora porque eh, la tecnología va a reemplazar los empresarios van a tener que buscar alternativas nuevas para poder volver a, a empezar eh, y los empleados van a tener que eh, ser, la... cuando hablábamos eh, hace un tiempo de la economía yo decía que en esta nueva era nunca más vamos a pisar en tierra firme. Que tenés, ¿Te acordás que lo decía? Sí. Que tenemos que prepararnos para eh, todos los días aprender algo, porque el mundo está en constante evolución. Y todos los días cambia, y tenemos que adaptarnos a esos cambios y ver dónde podemos generar. Y hoy es el momento que tenemos la tranquilidad de estar en casa y, y podemos ir viendo en dónde nos podemos adaptar. Hay miles de formas de generar ingresos desde las casas. Entonces ver cómo lo podemos hacer, en qué me puedo adaptar yo, qué es lo que tengo que aprender. Y ahí vamos a ir viendo. Eso nos va a poner, nos va a ocupar, nos va, nos va a pasar de esa resignación de solo cumplir con lo que me dicen, a una serena ambición, a prepararme para el futuro. Y que venga lo que venga, no importa, porque voy a estar sano, voy a sobrevivir y voy a estar para crear ese nuevo futuro, ese lugar a donde quiero ir. Y voy a ver la vida distinta, con optimismo, con una visión positiva, como viendo una nueva oportunidad, con nuevos desafíos y todo esto. Entonces eso es lo que yo quiero invitar, a no quedarnos ni en el resentimiento, ni en la resignación, sino buscar ese estado de ambición, de serena ambición, donde veamos el mundo de otro color, un Me color encanto. más positivo. Me encantó. Jorge, muchísimas gracias, la verdad que es muy lindo siempre lo que traes. Y como siempre decimos, que le llegue a quien le tenga que llegar, que escuche quien tenga que escuchar. Y ojalá que sirva lo que estás diciendo. Sí, la idea es eso, poder aportar algo. Tal cual. Y que le pueda podamos cambiar eh, la, la cara, por lo menos a algunas personas. Tal cual. Gracias, Jorge. Gracias, Gracias Cari. A, hasta el próximo martes, ¿sí? Un abrazo, saludo a toda la familia de Mix, y, este, y nos estaremos encontrando la semana que viene, si Dios quiere. Para no te despidas, porque están acá en galería los de ADN, vamos a sorprenderlos, ¿qué te parece? Le vamos, a, le vamos a admitir la entrada, que se adelantan ellos, ¿viste? Se adelanta a ver en qué condiciones están. <risa> Me parece vamos. que nos hemos atrasado nosotros. ¿no? Nosotros ¿Sabes? nos hemos, ahí está, los agarramos así de sorpresa, están apareciendo, vamos a dar vista de galería. Estamos en vivo, aclaro, le, le damos la bienvenida a las chicas, estamos en vivo eh, con Jorge, estábamos haciendo este el programa, este espacio de Jorge Bomer. a ver si nos escuchan, no sé si nos están escuchando. Eh, ahí hola, viene Cristina. el capo de Capi, ole, estamos en vivo, aclaro, aclaro, hola Dani. Ahí no, no, se están preparados, no escuchan todavía. Sí. Delia, ¿escuchas? Está, está. Hola, Daniel. ¿Cómo andas? Hola. Qué ¿Cómo alegría andan? De verte. ¿Cómo te va? Igualmente. Hola, Cristina. Bien. Hola, Delia. Eh, queremos sí. decir, Dani, que ustedes estaban en la sala de espera todavía. Estamos saliendo en vivo, ¿no? Hola. Les aclaro esto. Estábamos en, estaban en la sala de espera porque estábamos haciendo la columna de, de Jorge. escuchan? Ahora sí, sí, estás en vivo, Delia. Sí, estás sí en Delia, vivo. Te... <risa> Pero esto me encanta, esta espontaneidad. Entonces, bueno, no quería que Jorge se vaya sin, sin que ustedes lo saluden. Sí, hola, hola. <risa> hola. Hola, Delia. Hola, Delia. Bueno, bueno era, que... vamos a hacer el pase, como se dice en radio, ¿no? <risa> Tal cual el pase. Dani, estábamos hablando de estado de ánimo, y algún sí. día vamos a hacer eh, este mano a mano con, con Jorge y, y vos me gustaría porque justo Jorge hablaba no que le, la diferencia del estado de ánimo no es lo mismo que las emociones no y que un día vos eh, no lo ves así lo veo no no vos dijiste no es diferente cómo es cómo dijiste que, que de Jorge, te dejo yo, a vos. Yo, yo, yo lo planteaba de que las emociones surgen cuando se, se rompe el transitar en transparencia por la vida, es una emoción que surge repentinamente y que sí. no la podemos controlar, que es del momento y que generalmente dura un segundo. En cambio los sí. estados de ánimos a veces no sabemos qué es lo que lo está causando y son a veces eh, sensaciones tiempo. que duran por mucho tiempo. Eso no puede claro. que no, bueno, que ahí, vamos, te, ahí te entendí, te entendí, ahí te entendí. Exactamente. Entonces, bueno, a ver cómo podemos gestionar hablar, hoy eso, de estado de ánimo para salir o del resentimiento por lo que está pasando o la resignación cuando solamente nos despreocupamos y, y hacemos lo que nos obliga. Y estamos ahí Bien. en esa resignación. O sea, bueno, bueno, ahí, ahí, entendí, ahí te entendí, ahí te entendí. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo. Esto es un poquito largo el tema que lo hablamos hoy. Así que bueno, Dani. La invitación, chicos, eh, Ya lo vamos a organizar. Eh, que dale, sería vale. muy lindo que lo, me gustaría Jorge, que, que lo organicemos sí. en, en presencial, así aprovechando. Claro, sí, sí, sí. Jorge, Cuando vuelva el momento de abrazarnos. Dale. No, pero el virtual y... está buenísimo, está buenísimo que, que lo puedan Ayúl. hacer este, en forma virtual, ¿eh? Estaría Totalmente. bueno... Dentro de un, no digo la semana que viene, pero la próxima eh, tenerlos en, eh, en un mano a mano me encantaría. Que no es esto de competencia, sino que eh, el no. hablar de algo, de, de, de diferentes este, posturas y cada uno dar su opinión me encantaría. Me parece que va a ser muy rico para bueno, mí. Bueno, Jorge, Jorge, vamos a ver si tenemos tiempo. Ay Dani Sí lo que veo Dani te pregunto Porque yo no sé a vos Pero eh, la producción de Mix ¿No les acomodó a ustedes un salón para, para estas transmisiones? Porque yo tengo todo un decorado Ya que la radio me facilitó no, yo, yo, Es verdad Yo lo estaba mirando en un momento Dije, estás ahí en la radio dije Porque veía Mix atrás No, nosotros no No, no tenemos este, todavía eh, la audiencia suficiente como para poder... <risa> Jorge, no, Jorge, vos hace un año que estás con, de esta manera trabajando. Los chicos es el segundo programa, así que Pero no bueno. le creen más cosas porque <risa> le estamos dando más presión, pobre. Bueno... Vamos bueno, a... yo me voy a ir desconectando, los dejo a ustedes que sigan con la radio, les mando un gran abrazo, Cristina, Delia, y a vos, Dani, también. Este, Habilitate, bueno. Delia, el micrófono. Eh, y estamos, a, estamos a, la, a la espera, cuando vos decidas, Dani, lo coordinamos y lo hacemos. No, cuando, cuando gustes, la verdad que sí. sí, cuando gustes, es un placer. Un abrazo bueno. a la familia también. Gracias, gracias. Cuídate chau, mucho. Chau, chau, Delia, Cristina. Chau chau. chau, chau. Chau, chau. Bueno chicos, desconectense ahora todos. Vamos a volver a entrar en dos minutos, así preparamos este espacio que se viene ADN emocional en la tarde del magazine, con Delia Fortunato, con Cristina Manlenni y con Daniel Molina. Saludamos a Jorge y en minutos, nada más, ADN emocional en la tarde del magazine. Ya venimos.